Estamos en la Textil Grupo Baisur, en la calle Miranda, aquí en Urlingam, en el barrio de Villa Alemania. El precandidato a diputado nacional, Sergio Massa, acompaña al Intendente Juan Zabaleta. Este es su testimonio. Bueno, Intendente, comenzamos con usted. ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué nos puede contar de esta recorrida? Estamos en Baisur, que es una de las tantas pymes que tiene nuestro distrito y las que han quedado en pie, gracias solamente al esfuerzo de... ...de los trabajadores y de sus dueños... ¿no? ...que, que la han bancado... Y, ...y que han soportado esta, esta situación... ...este modelo económico... ...más vinculado a la última financiera... ...que a la producción... ¿no? Y, ...y que nos acompañe Sergio Massa... ...tiene que ver con, con que él ha sido un referente... ...en la defensa de las pymes... Eh, ...suspensión de ejecuciones por 180 días... ...para que no, no terminen en manos de los bancos... ...y los trabajadores en la calle... Eh, ...bueno, e innumerables medidas más que no, seguramente no se pudieron poner en marcha porque este modelo económico que está vinculado al mercado financiero y no a la producción, y no al trabajo, y no al consumo, no, no lo permitió. ¿no? Pero bueno, la verdad es que la expectativa es enorme, es enorme de entender que, que esta PyME, como cientos de miles más, representan el 80% del Producto Brito Interno de la República Argentina y es a donde nosotros nos tenemos que, que dirigir, ¿no? Hacia la la reindustrialización de la Argentina y a poner en marcha, ¿no? como corresponde, con, con créditos, con, con, con la ayuda que el Estado, que el Estado que intervino en su momento, cuando Sergio estuvo en Lancés eh, ayudó y, y, y, bueno, y sostuvo el empleo de los argentinos, porque en definitiva es lo que nosotros le venimos a proponer a, a nuestra gente, a nuestros vecinos de Burlingame, de la provincia de Buenos Aires y de los, a los argentinos, trabajo trabajo, producción, consumo y la recuperación de ese ordenador social que, que tiene que ver con la tranquilidad de cada familia de poder tener un empleo como corresponde. Así que bueno, Sergio está aquí en esta pyme, agradecemos a sus trabajadores, a sus dueños por haberla bancado y bueno, por, por habernos abierto la puerta. Massa, estamos bueno, una empresa textil, es un rubro muy golpeado por eh, políticas de apertura. Eh, legislativamente, usted bueno está para diputado nacional, ¿cuáles son las medidas que se pueden o, o las leyes que se pueden impulsar para reactivar esta industria? A ver, en primer lugar, el desafío es poner en la Argentina, desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, desde la provincia de Buenos Aires, un programa productivo en marcha. Y ese programa productivo en marcha requiere medidas y leyes. Medidas que tienen que ver con la reducción de la tasa de interés en este momento en que se discute el tema de las LELIC, y en el que el gobierno insiste con privilegiar patria financiera, privilegiar tasas altas, privilegiar a los bancos, perjudicando el consumo, perjudicando el crédito de los jubilados, perjudicando a los trabajadores, pero además destruyendo la capacidad y la cadena productiva de las pymes y los comercios. Cada mes que un comerciante, un empresario textil o un empresario pequeño o mediano de la Argentina tiene que cambiar un cheque, lo único que hace es perder parte de su ganancia o de su capital de trabajo... Básicamente porque el gobierno incentiva la tasa alta como una forma de incentivar y de acumular ganancias en los bancos, destruyendo el capital productivo de la Argentina. Y en paralelo tenemos un tema de reducción de impuestos, es muy importante reducir la presión impositiva a pymes y a comercios. Tenemos un tema de mejorar la calidad de la relación laboral entre trabajadores y pymes. Tenemos que construir una Argentina en la que para un pyme tomar un trabajador no sea una hipoteca, ¿Eh? sobre la casa, sobre la empresa, sino que sea simplemente el desafío de generar un nuevo empleo. Tenemos además la responsabilidad de mejorar el consumo interno. Estas pymes funcionan cuando tienen mercado externo, cuando pueden exportar, porque son competitivas, con estas tarifas de energía claramente no son competitivas, dolarizadas, pero además en paralelo eh, son competitivas cuando eh, tienen un mercado interno que consume, si el jubilado gana bien va y compra una prenda, si el trabajador gana bien, va y le compra la prenda a sus hijos para el colegio, para, eh, para el día. En definitiva, entender que como decía bien Juan Zabaleta, el 80% del de funcionamiento de la Argentina es mercado interno, es consumo, y es muy importante entonces reactivar el funcionamiento de la economía argentina. El gobierno de Macri ha elegido un modelo económico en el cual privilegió la ganancia de las empresas de energía, la ganancia de las empresas petroleras, por sobre la realidad de 20 millones de argentinos que son los que trabajan, consumen, producen y que ven cómo pierden todos los días en manos de bancos, petroleras y empresas de luz y de gas. ¿No la necesidad de que los jubilados ganen un ¿Ustedes que ha pasado por el ANSES? ¿Qué le parece esta propuesta de Alberto Fernández un 20% a los jubilados? ¿Lo ve viable? No solo lo veo viable, es una propuesta estudiada, es una propuesta eh, absolutamente trabajada en términos técnicos que tiene tres caras una cara de recuperación del poder de compra de los jubilados alrededor del tema medicamentos, básicamente por el poder de compra de medicamentos que tiene PAMI y que lo que va a permitir es que el jubilado acceda de manera gratuita a los medicamentos. Una segunda que tiene que ver con qué se usa la plata del ANSES, el fondo de garantía. Este gobierno le está prestando su propia plata a los jubilados. O sea, hace algunos años el jubilado iba a la cola de ANSES a buscar un aumento, a buscar una mejora, a buscar el derecho a la asignación por hijo, por hijo discapacitado a cargo. Hoy va la cola de la ANSES a pedir plata prestada, a tasas usurarias que le presta el gobierno del fondo de garantía. O sea, le están prestando a los jubilados su propia plata para pagar eh, tarifas de luz, para pagar deudas, en definitiva, la, lastimando eh, no solamente el presente, sino el futuro de los jubilados. Y entonces la recomposición del haber de los jubilados tiene que ver con la fortaleza y el buen uso del fondo de garantía y sustentabilidad. La plata que hoy se usa en colocaciones en el exterior, ¿eh? en el fondo inclusive de ministros de este gobierno en Miami, que es la plata de los jubilados, hay que ponerla en el bolsillo de los jubilados. Intendente, ¿cómo acompaña el municipio al sector PYME? Nosotros hemos hecho propuestas y hemos puesto en marcha reducciones desde el punto de vista tributario. No Siempre decimos que con el riesgo de desfinanciamiento de los municipios, el Estado municipal, los estados locales, los gobiernos locales, nos hemos hecho cargo de, de, de políticas que tienen competencia provincial y competencia nacional. Lo hicimos con las pymes y también lo hicimos para poder vender a los vecinos de Burlingame el pan a mitad de precio, eximiendo la tasa de seguridad y higiene a nuestros panaderos, y lo hicimos con la canasta popular. Eh, con 30 productos básicos que, que están un 20% más baratos que lo que anunció el gobierno, que no existen en las góndolas, el programa de Macri no está en las góndolas, no lo controla nadie, no sabemos de qué calidad es. Y lo hicimos también con el kit escolar, cuando arrancaron los chicos las clases eh, fuimos a las librerías de Burlingame y agradecemos también a los comerciantes por poder hacer un acuerdo para vender los productos 30% más baratos. Nosotros nos dedicamos durante tres años y medio a cuidar el bolsillo de los argentinos, de las argentinas, de los vecinos de Burlingame y lo hemos hecho prácticamente todos los intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? porque frente a la ausencia del Estado de Macri, un Estado que dejó de proteger a, a la gente, a los que menos tienen, y que dejó de proteger a la clase media, eh, nosotros nos hicimos cargo. Así que, eh, vinculado a las pymes, mucho trabajo conjunto, y esperando construir un modelo de país, un modelo de país vinculado a la producción y al trabajo, no nos cansamos de decirlo, y es lo que venimos haciendo, y lo que vienen contando Sergio, Alberto Fernández y Axel Kicillof. Hubo 1.500 pymes convocadas en su momento, por Sergio, por el Vasco de Mendicuri y por Axel, para, bueno, para ponerle freno a esta estampida que se venía desde el punto de vista económico, ¿no? que, que bueno que indudablemente no dio resultado. El gobierno de Macri fracasó, la política económica fracasó y nosotros nos vamos a hacer cargo, como lo dijo Sergio, como lo dijo Alberto, a partir del 10 de diciembre, de un 20% más de salario para los trabajadores, para los jubilados, porque es posible hacerlo y porque ya lo hemos hecho. Más ¿Se está, está demonizado la propuesta de bajar los intereses de Galelic, Viendo cómo los medios trabajaron esto, de que se habló de voltear de que hay como una especie de mensaje tratando de tirar para atrás esta, esta, esta propuesta que sale del frente de todos. No, como dice el Vasco y reitera todo el tiempo, no hay algunos que le quieren vender a las pymes y a los comerciantes la soga del horcado, su propia soga del horcado, y entonces... ...promueven la idea de que una economía de tasas altas es una economía fuerte. Pero una economía de tasas altas es una economía sin crédito. Este gobierno promueve tasas altas que generan grandes ganancias... ...en los balances de los bancos y grandes pérdidas en la PyME, en el comercio... ...y en la capacidad de compra de trabajadores y jubilados. Entonces, lo que hay que entender es que el gobierno sostiene... ...su programa económico basado en dos grandes ganadores... Bancos y empresas de luz, de gas y de petróleo, a los que les dolarizaron las tarifas. Esos grandes ganadores, que son 20 en la Argentina, tienen 20 millones de perdedores, jubilados, trabajadores, pymes, comerciantes. Entonces, acá hay 20 ganadores de Macri o 20 millones de argentinos que se ponen de pie. Esa es la discusión el 11 de agosto y el 27 de octubre. Más en agosto se enfrentan dos modelos de país? Sí, en agosto hay... Una pelea muy clara, un modelo de país en el que el trabajo, la producción, la educación pública gratuita de calidad y el mercado interno como motor de la economía son los factores centrales o la continuidad de un gobierno que es la continuidad de decidir la economía argentina en el FMI, de seguir recortando jubilaciones para pagarle deuda al fondo y a los acreedores, de seguir recortando salarios y derechos de los trabajadores que es en definitiva lo que expresa el modelo de Macri. Macri piensa un país para pocos y Argentina necesita un gobierno y un país que incluya a todos. Hola,